Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno queridos, eh, hoy vamos a estar viendo lo que es esta nueva noticia que ha salido En realidad son varias las noticias que han salido en el día de eh, hoy Y esta en particular ha salido en el día de ayer Ayer mismo ha salido esta, eh, esta new... Y bueno, básicamente tiene que ver con el Anonimizer, el Anonimizador, ok? Entonces, ¿qué es esto que ha salido? Ya seguramente muchos lo deben saber y otros tantos no Bueno, así que vamos a repasar un poquito las noticias Antes que nada quiero decirles que hoy, ¿hoy qué es? Viernes 22, claro que sí, viernes 22 Hoy chicos, vamos a estar haciendo una maratón del Sheriff para que... Todos ustedes se puedan ganar 250 monedas de oro como mínimo Porque si me matan más veces Pueden ganar más Así que eh, eso estaba buenísimo Hoy a las 19 horas de Argentina Arrancamos con la Maratón del Sheriff Después se van a ir uniendo Artistas invitados eh, Seguramente Ya muchos los, los conocen Así que bueno Pero eso les quería aclarar antes Que nada para que sepan Así que préndanse que a las 19 hasta que dure, hasta que, las velas, hasta que las velas no ardan, podríamos decirlo. Bueno, ya con respecto a las noticias. Novatos, streamer y veteranos. Muchos comandantes juegan por, por placer para divertirse, pero, pero, pero, pero, pero, pero sus índice de victorias es inferior si se los compara con el de los jugadores experimentados y pueden recibir críticas por parte de sus compañeros por no jugar de la forma más óptima. Uh -huh. Por otro lado, los jugadores con más experiencia que conocen a fondo los mapas y las características de los vehículos pueden convertirse en los blancos claves de su adversario. Mm. Bueno, eh, sí, podría pasar. Todos podemos ser blancos de nuestros adversarios, en realidad. Su experiencia puede determinar el desenlace de la batalla, así que los enemigos tratarán de eliminarlos lo más rápido posible. Nuestros colaboradores y strippers, o sea, yo... También solicitaron una herramienta que les permita jugar con más comodidad. Yo no, lo, no la solicité. Eh, cualquier jugador puede enfrentarse a un streamer. Tanto los aliados como los enemigos reconocen a los jugadores famosos. O sea que soy famoso. Yeah! Y suelen convertirlos en su blanco principal. Y aunque los aliados no sean un problema, ya que deshabilitamos el fuego amigo... Eh, el enemigo seguirá concentrando Sus ataques sobre el streamer En cuestión Bueno, a mí yo creo realmente que esto a mí no me pasa Creo Por lo menos eh, no, no, no, no siento Que me haya pasado en ningún momento Alguna Que otra vez, pero alguna Muy aislada Y que después de la batalla capaz que el chavo me escribe Ja ja ja, disculpa Nando Y decir Te... Te tengo de, del canal de YouTube y bueno, te maté por eso, pero o sea, bueno. Eh, ¿Cómo funciona? El anonimizador funciona solamente durante las batallas. Debes seleccionar y activar la opción correspondiente en los ajustes del de juego. Acá abajo es anonymize Your Nickname in Battle. Bueno, esta característica está habilitada o deshabilitada en los siguientes modos de juego. En tipo de batallas aleatorias. En estándar, asalto, gran batalla, encuentro, línea de frente, batallas class, PBE y PVP. Ok, perfecto. En cada batalla el juego genera un nombre de usuario al azar. O sea que yo puedo salir tranquilamente con eh, Pepito Monchis, por ejemplo. No se trata de una selección aleatoria de caracteres, sino de un nombre de usuario creíble que tenga cierto sentido para que los demás jugadores no se den cuenta que un jugador activó el anonimizador. Claro, bueno, sí, es verdad Porque si pones eh, The nickname Anonimizador Activado 1 eh, Es obvio que el chabón es o... Pero no necesariamente puede que sea Para mí no sé porque Directamente ponen O podés poner cualquier cosa O solamente el lodito del tanque y ya está Si sí, lo podría activar cualquiera No es que solamente los streamers O los famosos Entre comillas podrían activarlo No sé por qué. Tienen que poner un nick real. Porque digamos, si de los dos lados, por ejemplo, yo no soy famoso y no soy nadie, y soy un jugador, va, nadie no, soy un jugador normal, de word que entra cada tanto, que sale el laburo de su oficina, viene, se conecta un rato y juega. Eh, y quiero conectarlo y poner el Anonymizer este. El anonimizador este, bueno, lo puedes poner tranquilamente, no no hay, no hay problema. Seguirás viendo tu nombre de usuario real, mientras que el nombre aleatorio producido por el anonimizador lo verán tanto tus aliados como tus adversarios. Eh, echemos un vistazo, dice. Sí, te pone gww, mm. Bueno. A ver la foto 2. GW GW, GW. GW, GW, Sí, está bien. Bueno. Okay. Jugar en pelotones. Eh, el anonimizador funciona tanto con pelotones estáticos como dinámicos. Ah, o sea, cuando vos antes de empezar la partida te juntás con un amigo y decís, ya hacemos pelotón. O cuando estás en la batalla que por lo general se tira cuando los dos mataron tres o cuatro cada uno para eh, hacer esa ese chanchullo de, de que ganen la, la medallita esta de... Hermanos en... ¿Cómo es? Hermanos en armas. Sí. Eh, no obstante, recomendamos ser precavido a la hora de elegir a los compañeros de pelotón. Ya que estos podrán ver tu información oculta. Uh. Si ellos o tú usan algún software de terceros. Mm. Bueno. Tomémonos el juego en serio. Esperamos que esta nueva función sea de tu agrado y que mejore tu experiencia del juego. Sin embargo, queremos... Hacer un hincapié una vez más en la política de juego limpio. El uso del anonimizador no justifica la infracción de las reglas ni la interrupción de la experiencia de juego de jugadores responsables. Esta herramienta no te hará invisible, por lo que es posible que la administración tome medidas contra los jugadores cuya conducta sea antideportiva. De ser necesario podemos impedir que dichos jugadores usen el anonimizador eh, ya sea de forma temporal o permanente. Okay. Esperamos que te vaya a disfrutar más del juego y que te resulte. Te resulte útil para evitar situaciones tóxicas. Bueno, eh, ok. Mm, a mí me parece que está. Mm, que está bien que suma, digamos. Me parece un 50% correcto. ¿Por qué? Porque me parece que está bueno para. Yo qué sé, si sos un jugador muy. muy grosso, tipo, no sé, Quickie Baby, esas cosas, viste, que el chabón es re famoso. Jugadores muy. Eh, así como muy zarpado, pero yo creo que es más para los, los morados y eso, para los que usan el XBM eh, que tal vez dicen que hacen mucho focus sobre los morados, digamos que en cierta forma el jugador promedio sabe que un jugador morado es quien va a decantar más la batalla de su lado, con lo cual a veces eh, tratas de eliminarlo a ese, digamos, ¿no? eso es una realidad eh, ni hablar pero... Pero a veces incluso las medallitas que tienen colgado. Ya si ves que tiene, por ejemplo, la cuarta campaña hecha, todas con honores. Y entonces no hace falta que sea. que me diga mucho. Ya sé que el chabón juega bien. O sea. No sé, desde ese lado me parece medio loco. Lo que sí, me parece que está un poquito incompleto el anonimizador que podrían haberlo lanzado, por ejemplo, con. Como tiene el Discord. O como tenés en WhatsApp con diferentes estados. ¿eh? Conectado, no conectado, invisible o no. Yo creo que eso sería mejor, me parece. Eh, mmm, yo en mi caso personal muchas veces entro a laburar al WOT y por lo general... Por ejemplo, hoy lo abrí hace unas dos horas y media, tres horas y todavía no pude jugar una batalla. Entré, abrí el Discord, tenía un montón de mensajes en Discord, me puse a responder. Tenía unos cuantos mensajes en el WOT y me puse a responder. Y después entré a las redes sociales y tenía un montón de mensajes en las redes sociales y respondí y en YouTube también en el canal y bueno y respondí y respondí y respondí y ahí me acaba de llegar otro eh, no sé me gustaría poner el estado eh, invisible o no conectado algo así como para que la gente no me tire invitación de pelotón ese después me diga eh Nando pero no querés jugar conmigo pelotón no no no es que no quiero jugar no, o sea que no puedo realmente no puedo todavía no puedo jugar yo ni una batalla me encanta el frontline y soy un loco del frontline y todavía no puedo jugar hoy una batalla del frontline bueno, eh, después tienen en camino al 705A, que son las diferentes... Esto salió el 20 igual, hace dos días. Así que ya deberían estar al tanto. Tienen que activar las misiones para eh, que haya descuentos y todas esas cuestiones en esa línea que los va a llevar al 705A, que les va a hacer un poco más sencilla la vida. Eh, después la segunda prueba de la prueba del Common Test, de la actualización 1.7 eh... Que bueno, los, para los que no lo sepan, el Common Test es la puerta previa a las, a las modificaciones que se hacen antes de que entre el juego. Va al sandbox, después va al Common Test de, y después va directamente al juego. Bueno, después misiones de maestría de tanques en noviembre. A ver qué hay. Siempre está bueno chusmear así, entras, haces un pica boom. Y bueno, depende de si tenés estos tanques, ¿no? Está, está buenísimo. Estamos en 22 de noviembre. Um, o sea que iríamos por la Oleada 3 Comienza el 15 Y termina el 22 Ah, no, ya vamos por la 4 Del 22, o sea, de hoy en adelante termina el 29 Bueno, si tenés el Rain Metal El Panzerwagen el Bachat 25, el STI O la FB4005, podés activar cualquiera de estas misiones Te va a estar dando eh, cosillas Misiones de 1.5, 50% de experiencia Bien, buenísimo Entrás acá y cliqueás en las diferentes. Eh, activas el código. ¿eh? Condiciones ganadas. La batalla dice uno de los 10 mayores ganadores de experiencia de tu equipo. Te da un 50% más de experiencia. Está re bien. Bueno, después este chiquitín que acaba de salir una en la oferta en la tienda premium. Y después, en busca de la gloria eterna. Entre Argentina y Brasil. Esto básicamente. No sé si les dice algo pero tiene que ver con que River va a estar jugando la final contra el Flamengo y ustedes tienen que elegir eh, básicamente quién gana eh, activas código por River o activas código por Brasil Flamengo eh, o por River y bueno ahí la, la recompensa es un Lansen C de alquiler por 72 horas Cupón por participación. Obtén seis emblemas de la bandera argentina con bonificación al comprar cualquier paquete. Eh, o lo mismo, pero de la bandera de Brasil. De Brasil. Bueno, amigos, eh, espero que les haya servido. Todas las noticias estuvimos repasando, como siempre. Por lo general, los viernes hacemos un repaso de las noticias eh, más very important eh, de, la, de la semana. Así que... Ah, esto también está bueno, lo del eBay Power, que, no lo, que creo no lo dije... Pero está buenísimo. Se pueden ganar un Radeon RX. O sea, mira un Ryzen 7. Estos procesadores están resarpados. Eh, un código por un cupón de 100 dólares. ¿Qué tenés que hacer? Bueno, eh, tenés que... Mmm, dice, claro que sí. Solo tenés que utilizar el código canjeable. Clic en el botón activar. O sea, eh, activar acá abajo. ¡puc! Y ya directamente vas a estar eh, participando. Tenés que, hacer, tenés que ir juntando fichas, ¿no? Básicamente tiene que ver con eso. Eh, los premios solo pueden enviarse a Norteamérica y Sudamérica para los 20 primeros ganadores. Eh, del quinto, del cuarto al quinto puesto, un gabinete, del sexto al décimo, un disco rígido, otro, otro rígido de 500, del 11 al 20, y un cupón de 100 dólares, del 21 al 100. Wow. Bueno, perfecto. A ver si hay algún... Mira. Está el señor comandante Nahuel aquí, número 6. Bien ahí, chaom. Es eh, el querido comandante Nahuel. 174 puntos lleva. O sea que está sexto, estaría sacando un disco rígido de un tera. Bien, bien ahí, bien ahí, bien nuestro representante. Apoyemos ahí al comandante Nahuel. Vamos todavía que tiene que salir primero, loco, vamos, vamos. Vamos, señor comandante Nahuel, métale fichas nomás. Así que bueno, amigos, espero que hayan disfrutado... De, esta, de estas news que tenemos aquí en el canal Y bueno, básicamente los espero hoy a las 19 horas de Argentina Fíjense más o menos qué hora es en cada uno de sus países Porque sé que me ve gente de Chile, sé que me ve gente de Uruguay Sé que me ve gente de Centroamérica, de México, de El Salvador, de Perú, de Colombia, de Venezuela, de Ecuador Y creo que... Ah, de Brasil también tenemos gente Aunque estamos ahí peleados con un poco peleados con el idioma porque le tiro medio frutiña pero bueno, estamos así. Bueno chicos, gracias a todos y nos vemos hoy a las 19 hasta que dure Así que, prendete que tenés tiempo. Si no podés a las 19, a las 20, a las 21. Y si no a las 22, y si no a las 23. Y si no, capaz que a las 24 o a la 1. No sé, veremos, porque es una maratón del sheriff. Chau, chau.